Saludos jóvenes, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. En esta ocasión tenemos un segmento nuevo, como mencionamos anteriormente. Acá vamos a tener de invitada a una doctora, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien está haciendo una especialidad médica fuera del país. Vamos a ver dónde se encuentra y cuáles son los requisitos que uno, como médico general, debería de tener para poder realizar una especialidad médica en Rusia, señor. Tenemos por acá la doctora Jennifer Martínez quien nos va a contar su experiencia, cuáles fueron los requisitos que ella tuvo que cumplir y cuáles son las características que un médico tiene que tener allá en Rusia para poder sobrevivir. Con placer, doctora Jennifer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos por acá. Cuéntenos. Un placer es mío, doctor Reynoso. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de participar y poder dar uh, tal vez un aporte a alguien que tenga algún plan de irse fuera del país, no solamente de dominicana, porque sé que mucho, tiene muchos seguidores en varios países de la América Latina y tal vez alguno esté interesado en hacer alguna especialidad o desarrollar en cuanto a su desempeño, en cuanto a lo académico. Sí. Y tal vez este es un destino pensado para cualquiera de ellos en cualquier parte del mundo. Exacto, como tenemos ya seguidores de diferentes nacionalidades que también puedan interesarse en coger para allá, y hacer una especialidad. Y la gran ventaja que tiene como se conoce comúnmente eh, la madre Rusia es que es bastante abierta para los extranjeros si sí es un poquito estricta en algunas situaciones como dice un dicho de Gran Dominicana no sé si en otros lugares lo, lo utiliza tú eres cuadrado como un Ruso cuando dicen que las cosas son así es así y no se le puede reputar pero en sentido general son bastante abiertos en cuanto a la educación ellos eh, o sea, tienen muchas oportunidades para los extranjeros tienen no solamente en América Latina sino Muchos países taledaños a la zona suelen venir a... A Rusia a hacer sus especialidades, no solamente especialidades, sino en cuanto a la educación superior en el sentido general, porque es bastante asequible para cualquier extranjero. Ok, excelente. Hablando de todo un poco, Jennifer, vamos primero a conocerte un poquito para que ya los seguidores sepan más o menos de dónde tú provienes, de dónde tú eres, de acá Dominicana. Bueno, como dice, soy para los que vayan a ver de otro lugar, soy de la República Dominicana, eh, nací en Santo Domingo, la capital. Eh, allá no solamente nací, sino también me crié. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi amada Alma Mater, WAS. Al concluir la carrera de medicina, entonces hago lo que comúnmente muchos de nosotros latinoamericanos hacemos, que es el año de, de medicina social, como algunos lo conocen, o la pasantía de ley. ¿Qué habla de eso, de la parte de la pasantía? Quiero saber qué tiempo tú duraste en medicina, como muchos estudiantes hacen esa pregunta, ¿qué tiempo dura la carrera? Si yo lo hice en seis años, fulano lo hice en seis años y medio, ¿en qué tiempo tú lograste culminar la carrera? En serio tengo que decirlo. <risas> No, no, chévere. O sea, me gusta decirlo porque, como bien dicen muchas personas eh, que están comenzando la carrera, como que le da miedo y dice, ay, medicina, debo de estudiarlo, debo de no. Realmente medicina es para el que tiene eh, pasión en su corazón de que, ok, esto sí me gusta y quiero dedicarme. Porque hay muchos baches, hay muchas situaciones que en contra, otras que son hermosísimas y compensan todo. Entonces, si realmente no hay como esa, como yo le digo, esa llama dentro. mejor déjelo. Yo me tardé nueve años para concluir la carrera de medicina. Eh, ¿Por qué me tardé tanto? Bueno, eh, como sabemos Pero no, no, en no local, lo cuarenta, ¿A qué edad tu comenzaste? <risa> Yo comencé a los 18, tengo 31 por si acaso, no tengo problema en decir cuánto tengo Pero no lo aparenta, Estoy aparenta de 26, 27 años Uy, qué lindo Dejen los, me en el Dejen los comentarios, los chicos van a comentar y van a decir A ver, a ver, voy a estar viendo, voy a estar viendo La edad aparente ¿Sí? Te voy a enviar un regalo desde aquí Desde que abran pedes y de esas cosas que puedan enviar cosas te voy a enviar, no vas por eso Está bien, está bien y dime, además de, de estudiar medicina, ¿tú hacías otra cosa que duraste mucho tiempo ahí en... La bueno, sí, realmente, o sea, no solamente por hacer otras cosas, sino que nuestra universidad, por el gran volumen que tiene de estudiantes, los pocos profesores que tienen, a veces llevar todas las materias que corresponden a cada semestre eh, se hace imposible, entonces realmente yo inicié la, la carrera de medicina como una persona de bajos recursos y tenía que, como decimos en buen dominicano, buscármela y tomar las materias que había de, según la disponibilidad. Y eso hizo que, que el proceso se retrasara. Aparte de eso, eh, Mintus, Siempre desde niña me gustó el arte, pintar y esas cosas. Y siempre mi, mi mamá me animaba y mi abuelo, con, con quien vivía, me animaban a que fuera diseñadora, arquitecta y todas esas cosas. Pero realmente esa parte del arte no era la que me llamaba, sino pintar, hacer dibujos, escultura Y me inscribo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Allá me pasé unos eh, cuatro años preparándome, o sea, haciendo... O sea, no es una carrera en sí, porque lamentablemente la escuela, aunque es la, la mayor institución en cuanto al arte, no te da el estatus de, de una carrera, sino de un nivel medio. Pero aún así la preparación la tiene, es, es bastante eh, completa. Y ya me pasé cuatro años estudiando lo que era pintura, dibujo, escultura, y todo ese tiempo o sea, lo llevaba de manera paralela junto con, con la medicina. Pero tú eras un artista. Así es. <risa> Dentro de la universidad, ¿hacía alguna otra cosa que vaya con la académica? De la universidad, eh, bueno, ya mediado, mediados finales de, de la carrera, eh, decidí, me fue bastante mal en farmacología 1, y este, a mí se me hace muy difícil eh, estudiar de manera independiente, o sea, decir, ah, yo voy a estudiar esto y lo voy a aprender. Yo necesito a alguien que me vaya orientando, me vaya dando los tips, me explique. Entonces luego yo poder eh, revisar lo que ya me dijeron y así capto mejor la idea. Entonces eh, se abrió concluyendo eh, farmacología 1. Y viendo lo mal que me ha ido y sabiendo, teniendo la conciencia de que farmacología es eh, dentro de las asignaturas más importantes de medicina, porque cuando terminas la carrera, anatomía muy bella y todas esas cosas. Pero si no conoces, si no sabes eh, identificar qué tiene tu paciente, y eso es eh, de bando con la semiología, y no sabes cómo lo vas a tratar, que eso es la farmacología, también la, la el área en la que te vayas a desempeñar. Necesitas identificar qué tiene tu paciente y necesitas tratarlo y eso es semiología y farmacología y esas son como las materias yo siempre lo he tenido así esa idea son las materias básicas de la medicina o sea tú no te puedes egresar sin, sin tener esos conceptos claros y eso en cuenta entonces se abrió el concurso para monitores siempre me gustó como que enseñar y esas cosas y siempre quise ser monitora y varias veces vi la opción de, de fisiología pero no se me dio, anatomía pero tampoco se me dio y bueno, luego que vi farmacología, traté y dije, bueno, no vengo aquí para ganar. Nunca fue mi idea. Eh, simplemente necesito estudiar y esto lo voy a ver como una oportunidad. Y así lo hice, concursé y bueno, quedé dentro de las seleccionadas dentro del concurso de farmacología y eh, durante el último periodo eh, de la carrera, eh, cursé como monitora de farmacología. Excelente. Tenemos acá una artista, monitora y otras cosas por ahí. <risa> Eso está excelente. Y hay que ir escalando, no solamente dedicarse a la medicina en lleno, como hacen muchos, que se olvidan de todo, los extracurriculares, y solamente se dedican a estudiar medicina pero cuando terminan, dice, wow, se me fue el tiempo, y ya no más hice eso. Realmente, te puedo decir eh, que el tiempo da para todo, a veces decimos, ay, estoy muy ocupado, tengo esto, tengo lo otro, pero siempre puede hacerse una brecha y, y es importante incluir aquellas cosas fuera de la medicina, dice una frase por ahí que el médico que solamente sabe de medicina no sabe nada, entonces, eh, siempre hay que buscar esas alternativas, no solamente como por cultura, sino una forma de despejar y incluso de tratar el estrés que te lleva a la carrera, de compensar todo aquello que toma mucho esfuerzo. Estar como ese hobby, esa alternativa donde te desestreses, te liberes, por así decirlo. ¿Cómo tú llegaste a Rusia? Háblame de eso. ¿Tú estudiaste algún otro idioma? Porque es ruso, señor. Un dominicano <risa> hablando ruso. <risa> mira, mira, Dios mío. ¿Tú aprendiste <risa> ruso aquí o cómo fue que Ya, Háblame del proceso del eh. idioma el proceso fue muy interesante llegar aquí este como todo el que estudia en la universidad se entusiasma por hacer lo que es el inglés de inmersión, que es un programa de inglés intensivo que tenemos en Dominicana, eh, que es gratuito eh, algo que mucha gente no me lo cree cuando yo lo digo, eh, también está la alternativa nuestro gobierno tiene la alternativa de dar otros idiomas como parte de como programa de inmersión, o sea intensivo, que es el francés el portugués y el alemán. A mí siempre me han gustado los idiomas y siempre dije, quiero aprender varios idiomas. Comencé con el inglés y luego se abrió para portugués, pero no tuve la oportunidad de, de incluirme porque por estar en el proceso de tesis y todas esas cosas y pasó a la convocatoria. Finalizado esto, entonces se abre la convocatoria para el francés de inversión. Ahí tenía que pasar unos 10 meses, preparar un proyecto para irme a Francia porque el objetivo de hacer el francés de inversión eh, en, en dominicana es que prepares un proyecto de maestría o sea de posgrado y que entonces te vaya dos años de francia a hacer eh, lo que quieras no importa no, no tiene que ser de medicina puede ser cualquier otra cosa y bueno entonces mi proyecto como terminado farmacología me fascinaba tanto entonces eh, yo quería ir a hacer a lo que era desarrollo de, de, de medicamentos y entonces, eh, concluin, con, concluido ya el francés y teniendo ya todo listo para irme a Francia, muy entusiasmada, apliqué a varias universidades, pero desafortunadamente el pensu de, que estaba cursando en la universidad no cumplía, no tenía requisitos que el pensu actual tiene. Entonces, eso como bioestadísticas y otras eh, materias interesantes que son como de la medicina moderna. Entonces eso me, eran prerequisitos en la universidad para la maestría que estaba solicitando y entonces tuve, no fui aceptada. Eh, recibí la beca del Messi, pero si no te aceptan en la universidad entonces no puedes pasar a, a lo que es eh, como eh, convocatoria final. Exacto. Entonces, pierdo esa beca pero entonces están en mí como esa desesperación, como que caramba, yo estaba preparada que me iba afuera a hacer una especialidad o a hacer algo de posgrado. Entonces como que comienza esa frustración, pero Dios mío, después que yo me pasé 10 meses intensivo aprendiendo francés, francés es difícil. Eh, haciendo un punto y de aparte del ruso. Y como que todo ese. Eh, esa situación, ese mal sabor de que ya yo tenía mi mente preparada, todo listo, que me iba de viaje y todas las cosas y como que se te cierra y tú dices y ahora qué hago con mi vida porque ese era el plan A, B, C y todos los planes luego alguien eh, muy cercano a mí me dice bueno tenemos un plan eh, de estudio para Rusia muchos ahora se van algunos doctores eh, becados por el Messi tú puedes entonces solicitar al Messi que te haga un cambio eh, en vez de irte a Francia, que te vaya a, a, a Rusia, que te incluya en el grupo. Y bueno, pues excelente, déjame hacer la solicitud. Bueno, pues entonces, como ya había agotado el tiempo en lo de Francia, se me dificulta entregar los documentos a tiempo para el proceso de, de Rusia y no logro hacer el cambio con la solicitud que había tenido en, con el MESIC, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en Dominicana. Vuelvo a frustrarme porque pierdo la segunda oportunidad que digo que me voy, eh, que me voy del país, que muchos de nosotros como que irnos del país es un gran objetivo. Luego conozco a un chico eh, dentro de, de hablar con los que ya se iban y relacionarme. Escucho que hay un chico que había venido por sus propios medios. Yo converso con mi esposo y le digo, eh, bueno, mira, sucede esto, me han dicho que hay un, un chico que se fue costando por ellos mismos, vamos a ver cuánto cuesta la universidad, eh, cómo lo podemos hacer, y bueno, investigué, investigué y vi que no era tan costoso, porque eso eh, es lo bueno de, de, de estudiar aquí que si comparamos con otros países de Europa, eh, los costos de educación superior en las universidades rusas son bastante bajos comparado con otro lugar. Y diciendo que tienes un título al finalizar, es decir, tengo un título egresado de Rusia, eso es donde quiera, es un buen dominicano, cae parado donde quiera. Claro. Es decir, tiene peso donde quiera que va. Y comparando los costos es bastante bueno. Evaluamos, decidí, hay una institución para los que no conocen, que es un crédito educativo, Fundapec y ya había solicitado antes y ya era, o sea, tenía buen crédito y bueno, le digo, hago solicitud para poder costear el primer año y luego entonces durante ese proceso eh, aplicar a una beca, ya estando aquí. Entonces la beca de la Messi se te cayó. Tú sí, porque no pude. Por, cuenta propia ahí. Exacto, o sea, en mi cabeza estaba que tenía que irme. En el Messi me han dicho, esto me gusta decirlo siempre, en el Messi me dicen, bueno, pero coja cualquier otra eh, de Europa, porque el proceso como de Rusia era un poquito más minucioso, me dice, coja cualquier otra eh, especialidad o cualquier otra cosa en salud pública, no sé qué, en Europa, y no pierda la oportunidad. Y yo le dije a la directora de vacas Internacional, mire señora, yo vivo muy bien aquí, tengo una familia, tengo un esposo, yo no tengo necesidad de irme. Si yo me estoy yendo, es porque lo que quiero hacer, lamentablemente, no lo puedo hacer aquí. Porque En, en Dominicana tenemos maestría de farmacología. Claro. Y si me estoy yendo del país donde vivo bien a otro lugar, es porque quiero hacer algo que lamentablemente no lo no puedo hacer aquí, único y exclusivamente. Yo no me voy a ir por ninguna otra razón. Así que no me voy a, a, a simplemente a tomar una beca para irme a estudiar algo que lo puedo hacer aquí sin, sin necesidad alguna. Si me voy es por algo en específico, que es lo que quiero hacer. Y una de esas es farmacología y la segunda es cirugía pediátrica. Si ninguna de esas dos me van a dar, pues no quiero nada. Y Bien. bueno. ¿Ellos no te resolvieron con la beca ya al final, te están mediendo. No. Tuve que utilizar, eh, solicitar beca por otro medio. Okay. O sea, el gobierno ruso tiene una cuota de becas para extranjeros. Todo el que viene a estudiar a Rusia, que si sea extranjero, debe obligatoriamente obtener un nivel B1 de ruso. Y ese, esa certificación debe ser entregada por una universidad rusa. y Para ello tienes que pasarte un intensivo de idioma ruso, una universidad rusa, valga la redundancia, en unos 10, 11 meses, un año o año y medio, dependiendo del programa a que vayas a aplicar. Háblame sí. de tu experiencia aprendiendo ese idioma. Ya que tú estás allá, tú me dices que fuiste sin saber ruso todavía, nada más era inglés y francés. <risa> estás en Rusia. Yeah. Estás en Rusia, cuéntame tu experiencia el primer día que llegaste. ¿Qué fue lo que notaste? O sea, yo, acabo, eres... acababa de, o sea, yo estaba muy entusiasmada de, de irme fuera a especializarme y saber que venía a hacer cirugía pediátrica, que es algo como que lo llevo muy arraigado, era muy emocionante. Eh, acababa de concluir el francés que como dije es es complicado, me fue, o sea, para mí fue, me, me fue complicado, pero eh, obtuve un B2 de francés, llego aquí y obviamente entre el proceso de concluir mi etapa de que no me pude ir a Francia y llegar aquí fue prácticamente dos meses, entonces obviamente no tuve tiempo nunca, nunca pensé venir a Rusia, incluso cuando me dijeron la primera vez, no, pero te puedes ir para Rusia, o sea, yo <risa> hay una serie, una serie rusa un extranjero llega aquí y realmente yo lo que pensaba, Rusia, ese lugar es muy frío, allá hay osos, la gente es odiosa, o sea, todas las cosas malas, o sea, un pero lugar hostil totalmente. Y el, y el idioma muy complicado. No, yo dije, pero ¿cuándo yo voy a aprender eso? ¿Quién dijo? No. Y yo, bueno, lo que Dios quiera y vamos, que si otras personas han podido, aunque sea difícil, pero podemos. Pero nunca estudié ruso antes de venir aquí, nunca había visto ni siquiera el alfabeto, nunca había nada en absoluto, llegué aquí en cero, totalmente. Entonces eh, llegué un poquito retrasada a las clases, las clases que iniciaban, siempre inician en septiembre aquí, y yo llegué como a mediados de noviembre, entre el proceso de, de, de ubicarme, dónde iba a vivir, de, de entregar los papeles, todas esas cosas, me pedí dos semanas más, o sea, vine iniciando las clases, finales de noviembre, inicios de diciembre. O sea que me había perdido casi cuatro meses de, de, de clase. Y eso también, eh, o sea, ya ahí íbamos más acelerado de lo que realmente teníamos que ir. Eh, al principio fue como que muy bonito, que un idioma, todo todo al principio pero cuando entras en lleno, el ruso es uno de los idiomas más difícil del mundo está dentro de los cinco más difíciles y realmente incluso los mismos rusos dicen hay cosas que yo no entiendo del idioma, o sea, que ellos no saben cómo, cómo funciona o cómo se hace o tú le puedes preguntar eh, cualquier situación gramatical, o sea, no solamente para los rusos, incluso para nosotros en español a veces no sabemos cómo realmente funciona. Pero imagínate si Pero para ellos, el ruso es difícil, imagínate para un latino. Ellos mismos dicen, no, o sea, eh, el ruso es un idioma bastante difícil. Y ellos aprecian mucho que personas, eh, por ejemplo, como los latinos, que no tenemos ese contacto con ese idioma, porque muchas personas de la zona aledaña, de otros países eh, aledañas a Rusia, tienen el ruso como segundo idioma. Son extranjeros, pero ya conocen el ruso desde, desde pequeño. Y a veces sus idiomas son derivados del, del idioma ruso y se parecen, o sea, que no es tan difícil. Ya Ellos conocen el alfabeto y todas esas cosas. Pero los que venimos de Latinoamérica que no tenemos eh, ninguna conexión porque son alfabetos totalmente diferentes, sonidos diferentes, formas diferentes y unas reglas gramaticales totalmente una locura. Eh, llegó un proceso donde fue un shock bastante fuerte para mí, donde yo, yo no entendía nada, no asimilaba nada, no avanzaba nada. Eh, me la pasaba así como que ok esto ya no es para mí yo me voy a regresar ya yo no puedo más esto ya me venció pero yo siempre me conocí a una persona que como que muy persistente o sea así lo dije voy a hacer eso aunque me cueste por ahí me voy pero sentí un momento que rusia y el ruso habían me habían ganado en, esta, en, esta, en, en esta el pasada. lugar en el lugar donde te quedabas había algún otro latino allá cerca o fue con una persona rusa o te mudaste sola porque ahí también es difícil. Sí. Afortunadamente todas las universidades rusas tienen lo que son residencias universitarias donde puedes vivir y eh, comparándolo con las rentas en, en sentido general son bastante económicos y por lo regular se están ubicados cerca de la universidad y eso eh, es una gran ventaja porque es económico está cerca de la universidad eh, Tienes tu compañero cerca o puedes incluso convivir con tus compañeros porque viven en el mismo edificio o viven en la misma habitación, así para el estilo. Y eso hace la convivencia como un poquito más llevadera. Afortunadamente, eh, llegué aquí con un grupo de dominicanos, no solamente médicos, sino otros eh, chicos que venían a hacer, eh, hacer grado, ingeniería, física, eh, y en un sinnúmero de. de de áreas muy diversas, y eh, llegamos aquí un grupo de, de estudiantes dominicanos a la Universidad de la Rusa Amistad de los Pruegos, eh, por sus siglas en inglés RUDEM. Eh, está ubicada en Moscú, allá llegamos todos, ahí hice lo que es la preparatoria de, de ruso. Y bueno, estos chicos yo nunca en mi vida los había visto. Bueno, los que venían de medicina, algunos eran egresados de la UAS. Y en algún momento habíamos conversado, no teníamos así una gran amistad, pero ya nos conocían. Eh, por, uno sale de la UAS y ya uno dice, bueno, somos hermanos. En la actualidad ya de dominicanos, médicos de la UAS o médico de dominicana hay muchos. Actualmente de la UAS, eh, ahí te diría como 10 o 15. Yo conozco allá a, a Esteban, Francisco Enrique, no sé si tú lo conoces. Eva, sí. Ah, claro. el actual presidente de nuestra asociación de estudiantes dominicanos aquí en Él es el presidente. Es el actual presidente. Él es de mi promoción acá en Dominicana, de la UAS. Ah, Manuel, Man Manuel Encarnación. Mi amigo del alma. <risa> Ese se ha dado grande ya. No, bastante. Ahora mismo está en la India. <risa> sí, he mandado una cuanta foto ¿no? dando clase allí en la India. De verdad, lo admiro. También por Ronúñez, no sé si la conoces. También una gran compañera. Sí. Háblame de tu adaptación. Ya luego que terminaste el idioma, ya sabe el idioma, lo domina a más, lo básico, ya digamos. No, yo hablo y de ahí. Ahora bien. Es malo, pero lo no hablo. <risas> pegar el ruso, el idioma ruso, a términos médicos. Háblame de eso, porque es diferente. Tú aprendiste ruso en general y ahora aplicado a la medicina Exactamente, ese, ese fue otro shock todavía ma mayor que le aprende ruso que dice, bueno, ya sé ruso entonces, eh, como tenía amigos, no solamente dominicanas que, que convivían conmigo y, y eso ayudó a que todo llevara bien también tenía amigos latinos y un gran error que cometemos los que venimos aquí es que nos socializamos con muchas personas latinas y hablamos mucho español entonces mientras estuve en esta universidad aprendiendo ruso no aplicaba el ruso en mi cotidianidad, sino que hablaba siempre a español. Y eso retrasó mucho eh, mi aprendizaje. Entonces, eh, al final termino la preparatoria. Tengo un conocimiento, vamos a decir, no organizado, vano, del ruso. Dado a, eh, ciertas circunstancias personales, y más esto. Y no me siento preparada para hablar ruso. No hablaba, pero parecía cavernícola realmente. Todavía lo parezco un poquito. Antes como... era peor. Eso como los muchachos del inglés por inmersión, que en el break te ponen a hablar en español y en el curso tiene que hablar obligatorio en inglés, machucado por inglés. Exactamente, entonces cuando tenía que usar el ruso siempre iba con un amigo que sabía más que yo y lo dejaba hablar a él Mientras estoy en el proceso aquí del de, de idioma ruso, como dije, que el primer año lo hago un con mis eh, autofinanciados Entonces aplico a la beca Y obtengo la beca del gobierno ruso ¿Esta beca que incluye? Esta beca solamente incluye lo que es La matrícula de la universidad Lo demás, vivienda, sustento, libros Todo lo que necesites fuera de la matrícula de la universidad Es por tu cuenta Entonces eh, el gobierno decide Dónde te va a enviar Ellos son los que deciden Tú puedes elegir eh, dentro de su lista tres o cuatro universidades, pero ellos deciden de manera aleatoria dónde vas a ir. Entonces, eh, me llega el correo, ha sido aceptado, este es FK por el gobierno ruso, por el gobierno de la federación rusa, en la Universidad Pediátrica Médica de Petersburgo, que es, una, es la segunda ciudad más importante, antes fue la capital luego pasa a ser Moscú, y eh, actualmente es como la segunda capital, o como ellos dicen, la capital del norte, ellos le suelen llamar. Y entonces entro en otro shock, porque entonces era la única dominicana en esta ciudad, o sea, como estudiante, porque hay otros que ya tienen tiempo aquí, viviendo con familia y todas esas cosas pero como estudiante iba a estar sola, entonces ya me había adaptado a tener mis amigos allá, a como que me ayudaran a sobrepasar el, el, la situación, el momento, entonces saber que iba a venir sola, que hablaba mal ruso, y que ya iba a entrar a la residencia, per se, todo eso como que, ¿y ahora qué hago? Sol, <risa> y que debo correr, un, un Entonces no sabía para nada términos médicos, porque el tiempo de preparación, como llegué tarde, fue corto, y tuve que, se tuvo que dedicar todo al idioma per se para poder aprobar, eh, tener el certificado de idioma ruso, que es lo que importa. Entonces, llego a la residencia sin saber absolutamente nada de ruso médico, que es otro mundo. Y eso entonces me retrasó bastante. O sea, yo personalmente me sentía avanzado, pero pasos lentos. O sea, como un estudiante recién llegado a la universidad a estudiar medicina nuevamente. Exactamente. Ni más ni menos. Entonces, tenía que... O sea, era como frustrante tú saber que tenías poco tiempo porque tenías que aprender términos nuevos de la especialidad Y a pesar de eso, o sea, era como una competencia porque todos tus compañeros eh, ya saben ruso Ya entonces, avanzado. tú avanzados Exactamente, entonces ellos están mil años luz que tú Entonces eh, tú tienes que dar, si ellos daban el 100%, eh, a ti te toca dar el 1000% porque tienes que revisar lo que tú, por ejemplo, a mí que me tocó nueve años, todo lo que yo vi en nueve años, yo tenía que en seis meses o un año, revisarlo todo y tratar de aprenderlo. Y aparte de los conceptos nuevos de la especialidad, que se supone que es lo que venía concretamente a aprender, entonces todos esos paches como que me retrasaban, me frustraban, y de ahí yo llegué a un momento que dije, no, ya yo no puedo más, está bueno, recojamos, lo intenté, está bien si en esta fracasé, yo siempre lo hago bien y está bien uno como que no siempre uno tiene que triunfar. ¿En, en qué especialidad lograste entrar allá? Eh, llegué desde aquí, como dije antes, no iba a salir de ninguna parte si no era para cirugía pediátrica. Y apliqué a cirugía pediátrica, fui aceptada. Eh, realmente aquí el sistema de residencia es muy... Eh, muy, bastante diferente al que tenemos nosotros, o sea, eh, aquí no tienes una selección o por así decirlo, una, un colador que te dice tú sí, tú no eh, todo el que quiere, como es pagada la residencia, o sea, eres tú que tienes que pagarle a la universidad no el gobierno a ti como, como, sol, como suele ser nuestro programa entonces tú puedes elegir la que tú quieras no, ninguna tiene ningún requisito. O sea, si tú te quieres ir a gastro, no tienes que hacer medicina interna. Si te quieres ir eh, a cirugía plástica, no tienes que hacer cirugía antes. Puede entrar directamente que, a una... Sutra. Directamente a cualquier especialidad o su especialidad como lo conocemos nosotros. Para ellos todas son simplemente especialidades. ¿Qué tiempo dura cirugía pediátrica ya? Todas las especialidades de la Federación Rusa duran dos años. Entonces, ahí está como el, el bache de, de, de los que venimos de otros países cuando tenemos un programa más amplio. Entonces, tú puedes hacer, eh, eh, para los extranjeros, es aplicable que puedes extender el tiempo según la necesidad del programa de tu país si te piensas ir a trabajar en tu país. Porque tienes también la oportunidad de quedarte aquí a trabajar. Tomas un examen de, que se llama una acreditación, el, todo el que piensa trabajar, sea ruso o extranjero, en el territorio de la federación rusa, debe aprobar esta, este examen de acreditación. Es decir, que yo en dos años soy cirujano pediatra, y si me voy. Sí, porque tienes tu título. O sea, muchas personas que realmente aquí hay como dos variantes. O te fajas y aprendes mucho y das el mil por mil. Mientras otros dan, dan, no, eh, no dan nada y se llevan su título sin saber ni hacer nada, pero tienen un título que dice yo soy cirujano pediatra o yo soy neurocirujano. O sea, están esas dos variantes. Si tú quieres decidir que quieres aprender, pues aprende. Si quieres simplemente un título, pues este es el lugar ideal. O sea, el ruso no se mete contigo. Eh, si tú quieres aprender, pues perfecto. Ellos eso lo valoran como cosa sin igual, pero si no te interesa, a ellos tampoco les interesa si tú aprendes o no. Yo claro. yo tengo mi vida, ya yo, yo aprendí, tú haz lo que tú quieras. A diferencia de nosotros que tenemos asignaciones como residentes, o sea, o te tienes que ser esto, esto, esto, esto y lo otro. Aquí nadie te asigna nada, no tienes obligación. Si tú quieres, vienes, si, no, si quieres vas al hospital, si no quieres, no vas. Háblame de tu experiencia con relación al idioma ruso, aprender medicina y la cuarentena. Viene la cuarentena ahí la pandemia, entonces háblame de eso, que eso fue otra checante, creo yo. Uy, sí, bastante, bastante, yo creo que en es ese momento, que realmente puedo, puedo confesar, llegué a un momento de, de, de depresión total, porque estaba sola, como dije, soy la única dominicana en esta ciudad, bueno, hay otra chica, pero con cuarentena tampoco, o sea, después de mí llegó otra chica, pero con cuarentena no pudimos obviamente eh, estar cerca, entonces estar aquí como que ni se sola, sin familia, sin amigos, sin nadie, es como que, ok, y trancada en una residencia universitaria que tampoco es lo más wow, porque eh, son habitaciones donde compartes con otras personas, eh, donde vives con otra persona puede ser con, de dos personas, tres o cuatro, dependiendo el presupuesto, y entonces como que estar trancado 24-7 en un cuarto como que no es tan idóneo, por así decirlo, entonces, entonces ahí perdí un poquito la habilidad del ruso, de lo que había conseguido, porque al llegar a esta ciudad eso me obligó a tener que, que yo hablar por mí misma, a hacer, o sea, a implementar el ruso per se. Y aunque en el principio no lo vi tan bonito venirme a otra ciudad yo sola, realmente fue lo que me ayudó a avanzar. Porque me tenía estancada eh, el estar siempre eh, en mi zona de confort con relación al idioma. Entonces, al no tener quien me ayudara, él no hiciera nada por mí, yo tenía que resolver todo en la universidad, hablar en el decanato y todas esas cosas. Hacer mis compras y venir. O sea, todo lo que necesitaba hacer tenía que hacerlo yo por mí misma, con mi ruso bien malo, por eso. Claro. Pero lo logré. Lo logré. Entonces, la cuarentena, ¿qué te digo? Fue. Llegué a deprimirme, o sea, de una manera horrenda. O sea, que yo digo, wow y nada, pero salimos a camino o sea, a todo el mundo obviamente fue sacado de los hospitales luego llegó un periodo que a los extranjeros entonces no se nos permitía, los rusos comenzaron a asistir para ayudar en las situaciones eh, con relación al COVID, pero aún así seguían las restricciones para los extranjeros y más los que vivimos en las residencias universitarias para evitar los contagios, porque era como el temor de todas las universidades, que si hubiera una, una pandemia en la las residencias universitarias. Ok. Es decir que la cuarentena te ayudó a reforzar tu idioma. No, no, no. La cuarentena lo que me hizo a mí querer ya aceptar todo definitivamente irme porque llegué a una, a una depresión. La... Perdí un poco lo que era con el idioma ruso porque no hablaba con nadie, sino que me la pasaba aquí trancada en el cuarto, no hacía nada. Pero, o sea, no me relacionaba con el ruso per se, por Bien. así decirlo. O sea, lo que me ayudó a mejorar el idioma fue cuando llegué a la aquí a la universidad, que fue un año antes de la pandemia. Entonces, desarrollarme en esa primera etapa de ubicarme en esta ciudad y ubicarme en la universidad, eso sí me ayudó. Entonces, cuando ya comencé a avanzar, que llegué a un hospital donde eh, tenía chance como extranjera, porque eso es otra cosa, a veces como extranjero se te hace difícil adaptarte. Entonces, cuando todo comienza a estar bonito, llega la pandemia y se pierde todo. Se pierde el idioma otra vez, se pierde la oportunidad de, de, o sea, de practicar y hacer... Eh, una vida como residente per se y todas esas cosas ideas bonitas con, con las que uno llegó tu adaptación allá cuando tú llegas a Rusia ahora mismo acá en Dominicana es de día con el tiempo la cuestión del horario ¿Tu adaptación fue rápida o cómo lo hiciste? El cambio de horario, eso fue otra cosa chocante, ¿no? No tanto. Mira, ¿qué te digo? La voz me enseñó a mí a que yo no duermo. Realmente las personas que me conocen me dicen que soy un zombie o algo así porque realmente duermo poco. Bueno, realmente es que utilizo la noche para estudiar o hacer todas las cosas porque me siento más confortable. Entonces... Eh, realmente que si duermo no duermo eso me ha, me, me ha dado lo mismo pero si sí sucede lo que se conoce como jet lag que incluso no solamente cuando llegas aquí sino por ejemplo cuando me voy a dominicana algunos días eh, allá comienzo a tener sueño en horas de las 5 de la tarde porque ya comienza a ser uh -huh. tarde aquí y así por el estilo y como que reduce mi, mi actividad allá en dominicana y cuando regresa de aquí todo lo contrario o sea mientras que te estamos viendo un día para acá eh, siempre pasa esa situación pero bueno, yeah. al cabo de una o dos semanas ya te vas adaptando. Lo más difícil realmente de aquí es el frío. Es una cosa que hay personas que dicen, Ay, yo prefiero el frío que el calor. Es porque nunca he estado aquí, te lo juro. Es la cosa, es una ciudad muy linda, personas muy maravillosas. O sea, todo el que eres yo les recomiendo. Es difícil realmente, no se lo voy a negar. Pero es una experiencia que todo el mundo debe dársela. No solamente Rusia o cualquier país del mundo. Eh, aprender. Eso es cultura y hay cosas que por más que te leas en un libro, la, la experiencia de vivirlo en carne propia realmente es otra cosa, entonces todo el que tenga el chance o el deseo de irse a otro lugar, sea aunque sea por un mes o dos meses, hágalo que no se va a arrepentir. Quiero que me le dé algún consejo o mensaje a los chicos dominicanos o extranjeros que quieran irse para Rusia, que no todo lo que brille es oro y en verdad se pasa trabajo en un país lejano, fuera de tu idioma natal, materno. Y quiero, por favor, que me le dé un consejo a ellos a ver que, lo que deseen. Si tienen alguna pregunta también, pueden dejar en los comentarios para ir contestándosela. En primer lugar, darte las gracias por la invitación. Decirle a cualquiera que tenga la oportunidad de ver este video: todo lo que te propongas realmente es posible. Nunca va a ser fácil si vale la pena. Todo aquello que realmente vale la pena cuesta. Y de ahí entonces se decide quiénes sí y quiénes no. Quienes tengan el coraje de lograrlo es porque se afianzaron y creyeron en. en en sus sueños por así decirlo, eh, suena un poquito muy romántico hablar de sueños pero es eh, siempre de mantener el norte en lo que quieres porque te voy a decir, o sea, fueron muchos han sido, han sido muchos altos y bajos lo que he pasado y lo único que me mantiene aquí es ese eh, fervor y esa pasión de decir que soy cirujana pediátrica, o sea, eso es realmente lo único que me mantiene aquí y eso le, sería mi recomendación para cualquiera, o sea, soy un vivo ejemplo de que, de que he tenido muchos baches, muchas cosas que yo puedo decir, ay no, me rindo, me voy, estoy bien en Dominicana, tengo un marido que me está esperando, tengo una familia, estoy chévere, ¿por qué voy a estar sola? Pero mi pasión, mi deseo por ser cirujana pediátrica es un poquito mayor y estamos dando la batalla aquí y así que todo se puede lograr. Simplemente hay que ponerle empeño. Bien, pues muchísimas gracias Jennifer por la entrevista y cedernos también la oportunidad de entrevistarte y contarnos tu experiencia, ya que muchos de verdad no saben lo que uno pasa fuera del país, de cualquier lugar y mucho más para poder superarse. Así que muchísimas gracias. Y chicos, suscríbanse sí. al canal, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Bueno, gracias a ti. Un saludo a todos tus seguidores y cualquiera que quiera más información, más detalles, yo con gusto le puedo contestar. Así que pueden escribirte y me vas pasando los mensajes o me escriban a mí. bien no dejaré el enlace de las redes sociales tuyas para que cualquier duda que tengan le pueda ayudar. Fueras... Excelente. Aquí. Pues nada, muchísimas gracias Jenny. A Bye. ti. Un abrazo.